Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Sí chicos, sí, sí, sí, hoy es el gran día, hoy cumplimos un año como CC de World of Tanks Así que, nada, quería agradecerles infinitamente a todos ustedes porque realmente esto no se podría haber dado sin todos ustedes que están ahí del otro lado y que le dan like y comparten los videos y que dejan comentarios y que hacen todo lo que tiene que hacer para que una comunidad crezca, chicos Os agradezco en serio, infinitamente, de corazón a todos los que donan dinero real que dejan su sacrificio, van a sus trabajos, se bancan, que su jefe los putee Y después vienen y me dicen, toma Nando, aquí tienes, gracias por entretenerme todos los días de mi vida Nada, en serio, en serio, fuera de joda eh, Estoy muy contento, realmente, o sea, más allá del chiste y siempre que, que trato de poner un poquito de humor a todo Porque de esto también va el canal y porque el canal me representa y porque yo soy así también Me gusta joder, hinchar las bolas, cagarnos de risa, pasarla bien y demás eh, Quiero decirles que estoy muy contento, que les agradezco de corazón a todos, a todos, a todos, a toda la comunidad en general, uh, a todos los que forman parte del World of Tanks desde el lugar que sea. A la comunidad le agradezco a Wargaming también que siempre um, está bien predispuesta para escuchar mis. Mis consultas, mis reclamos también a veces para decirle ¿Por qué no le das algo a los pibes? ¿Por qué no le das algo a tu comunidad? Y le reclamamos y Guardemi muy y gentilmente y muy eh, bien predispuesta siempre Con las puertas abiertas nos recibe y nos escucha A Felipe también, Community Manager de, de What latam de Latinoamérica También le agradezco porque ahí siempre estamos ahí Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Y siempre él con las puertas, repito, con las puertas abiertas Y bien predispuesto para... Para atender mis consultas y mis y todas mis hinchabolas duritas que a veces pobre de Feli lo, lo, lo hincha demasiado. Pero bueno amigos, dejando todo esto de lado y los agradecimientos y todas las cuestiones eh, estas. Lo que sí quiero decirles es que Wargaming muy gentilmente por este, por este año cc nos regaló 3 días de cuenta premium, chicos y lo que vamos a hacer es, hoy vamos a hacer algo totalmente distinto a lo que veníamos haciendo, lo que veníamos eh, haciendo por lo general era como el video de la ISU 152, que si no estás participando en el video anterior que subí antier, antier antes de ayer, fíjate y deja en los comentarios ahí tu, tu nick y demás, bueno ahí está todo en el video, fíjense. Igual se lo voy a estar dejando por acá en alguna pestañita por acá que aparezca. Pero, hoy, centrándonos en el año de CC, ¿cómo te puedes llevar... Días de cuenta premium Bueno, directamente chicos uh, La gente de Wargaming Como decía, nos regala 3 días de cuenta premium Bien Un pack de 3 días de cuenta premium eh, Entonces, para ganar lo que es El premio Vamos a hacer un fan art ¿Qué es un fan art? Es algo que tenga que ver con el canal Con, con el canal en sí O con algo de WOT. Puede ser un collage, puede ser una foto Puede ser una foto de tu de tu hijo De tu hija jugando al WOT. Vos con tu bebé en brazos jugando al WOT Puede ser un tanque, un dibujo Un no sé qué así con crayón Hay gente que es muy muy creativa Puede ser una foto tomada de un tanquecito Que hayas comprado, puede ser que hayas Modificado una imagen de internet que tenga que ver con Algún tanque del World of Tanks Yo qué sé, lo que a vos se te ocurra, porque eso es un Art, y el arte no tiene límites Chicos, porque si no sería otra cosa Sería un laburo habitual, un laburo tradicional Entonces, no esto es arte, vos haces lo que vos quieras, chicos Acá vale todo Obviamente lo que sí no vale es que me, me, me dibujes algo que no tenga que ver con el WOT Y que sea, no sé, agresivo para el resto de la comunidad Eso es, por supuesto que no Pero sí que tenga que ver con el canal Acá de la Nando Army de Nando Capo O con el World of Tanks Lo que vos quieras ¿Querés crear un logo para Nando? ¿Querés hacer una caricatura mía? Lo que quieras ¿Querés dibujarme? ¿Querés este, sacar una foto de internet y modificarla y ponerla ahí bueno, donde quieras, no hay ningún problema. Está todo vale, <risa> chaval, está re loco. Bueno, eso, eh, ¿dónde la vas a postear? Bueno, sencillo, sencillo, sencillo. Um, en el Discord de mi comunidad, que ya somos 500 personas prácticamente. Vas a, a... Va a haber un canal de texto en el cual vas a poder pegar o links O adjuntar la foto directamente Y necesito que me pongas quién sos Tú, Nick What Para poder ubicarte, ¿entendés? O lo que sea, por las dudas Igualmente te voy a poder contactar por el Discord Porque mismo Discord ya directamente te mando Si elegí una foto, la, la voy a elegir yo básicamente Así que... Nada, eso Y después también va a haber los Primero va a ser los tres días de cuenta premium Y después va a haber otra sorpresita Que eso va a correr por Cuenta de mi bolsillo Ok, eso Bueno amigos, nada, ya saben Lo que quieran hacer de what O mío, o del canal Lo que sea, ustedes son dueños Porque el arte es así Como decía Frida Kahlo, el arte es arte No sé si lo dijo Frida Kahlo, pero no tengo idea Pero bueno, no importa eh, lo que sí les digo es eso En el Discord de mi canal Va a haber un canal justamente De texto que dice Fan art fan art Ahí postean lo que ustedes quieren Lo que les ocurre Lo que se les ocurre, bien, ok, estamos de acuerdo Clarísimo, ¿no? Normalmente lo voy a dejar en los comentarios porque ustedes son unos distraídos Que no me dan bola, yo hablo acá Y no me dan pelota pero bueno amigos, en serio, sacando toda la tontería, les agradezco un montón, los quiero muchísimo Suscríbanse al canal porque un 20% de la gente que mira mis videos todos los días No está suscrita Y dejen like, eso es importante Si no dejas like, el torneo no vale Bueno, es un torneo igual, bueno, la competencia está Bueno, ¿cuándo vamos a estar eh, sorteando lo que son los tres días de cuenta Premium? Yo creo que hoy estamos a domingo 7 Lunes 8, tenemos el sorteo de la ISO 152K El 9 no, el miércoles 10 yo creo que el jueves 11. Jueves 11. Jueves 11 le doy, le doy todo el domingo. Lunes, martes, miércoles. Y el jueves recién a la tarde, tarde, noche, vamos a estar sorteando. Así que tienen como 5 días, chicos. 7, 8, 9, 10, 11. Es un montón. El día 11, jueves 11 de junio de 2020, voy a estar sorteando esto que básicamente en realidad no es sorteando sino que voy a elegir un ganador y va a haber otra sorpresita ahí para que, para los que estén muy buenos y estén bien, bien hechitos que le hayan puesto powerful al video al video no bueno ojo también puede ser un video ojaldre ojito que puede ser un video mira se me acaba de ocurrir un video, una foto, un tanquecito ahí Lo que quieran, ahí, ustedes saben, son artistas Así que bueno chicos, primer puesto Tres días de cuenta premium, segundo puesto Sale de mi bolsillo, no lo voy a decir Porque es sorpresa, cuídense mucho, los quiero Voy a estar en directo en Twitch en ¿Qué hora es? Las 2 de la tarde, en 15 minutos Besos, chau chau